Es una formulación de una acusación muy genérica, que indudablemente no hay una imputación precisa en contra de ella. cuándo fue pasado? Para el jueves a las 9 de la mañana.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 en contra de ella. ¿Para cuándo fue lanzado? Para el jueves a las 9 de la mañana.